...lunes, de las 7.30 de la mañana, reiniciaron su consulta, guardando el protocolo. Cuando usted haga su cita, el paciente va, eh, desea ir acompañado, recuerde que una sola persona le debe acompañar. En cardio, recordarle que hacemos consulta de cardiología y cardiovascular. Electrocardiografía, ecocardiografía de reposo y ecocardiografía de estrés. Prueba de esfuerzo, monitoreo de presión arterial. Estudio de Holter Screening Vascular y Evaluación Cardiovascular Preoperatoria. INCAMBI, Instituto Cardiovascular y Obesidad del Nordeste, que está aquí frente a la emergencia del Centro Materno Infantil del Nordeste de la calle San esquina Padre. Bé. Recuerde el número de teléfono para hacer su consulta, el 809-244-3986. 244, -3986, el 244 3986 es la vía de comunicación de Incarnio para usted hacer eh, su, la reservación de su cita. Recordarle que Incarnio está dirigido por ese destacado médico cardiólogo dominicano, el doctor Franklin Rodríguez Pantaleón, junto a un equipo de médicos especialistas con la calidad y la capacidad que exige la medicina de hoy. Incarnio. Y de inmediato damos paso a nuestro compañero Ariel Ken en cinco minutos en contacto con los Adelante, Ariel. Buenos días muchachos, buenos días que hay. Aquí. Todo bien, gracias ¿Todo a, a Dios. La salvo del fin de semana? Víctor poniendo temas ahí, eh, él, él, él ha, se ha hecho el, ¿cómo se llama esto? El Mayer no, el agente de Luis Polonia, que, es el es. que, quiere, que, eh, que quiere que dirija. Parece que Víctor, Víctor es un fiel seguidor de Luis Polonia. Eh, él, él dice vaya. que, déjame decirte que Luis Polonia es uno de los mejores bateadores que ha, que ha tenido la República Dominicana en nuestra liga. Sí, sí, y vale. en la liga mayores también batió muy, muy bien el más ganador también. porque Polonia lo que lo en la grande liga era, fue su temperamento y su forma de ser pero después, recuerda que antes an, eh, para tú ser un, un como lo que llaman un perro caliente tú tienes que ser una superestrella eh, <risa> y americano no, y, y Adela los adelante Ariel. los dominicanos todavía no estamos bien establecidos entrando rápido en materia que es lo que la gente quiere saber de deporte. ¿Se acuerdan que hablamos de Jennifer López y Matt Anthony que querían comprar el equipo de los Mets? Ya ellos eh, retira la opción de comprar el equipo de los Mets de Nueva York, ya que los socios no le interesó mucho el negocio. Ahora mismo diría yo eh, eh, invertir eh, en el equipo de los Mets. Como está ahora mismo la pelota, a nadie le llega a la mente de, de, de querer invertir tanto dinero. A pesar de que eh, esto va a pasar en, en ya en pocos días, quizás esto pase. También otra noticia es ayer, fue pues, hackeada la cuenta de Gianni compu donde tuvo su red de Instagram, estuvo hablando muchísimas cosas. Eh, entonces, la gente rápidamente se dio cuenta de que no era él y fue hackeado así que deben tener mucho cuidado ustedes de los famosos que están hackeando la cuenta a, a, a los famosos eh, a mí la cuenta bancaria para que me echen se van a echar así también otra, otra noticia son, son tres noticias eh, negativas ayer esta noticia está negativa para el mundo del deporte eh, ayer la estrella de fútbol Rowan Smith fue una, es una figura de los Chicago un novato, uno ahora mismo de los de los prospectos número uno en el, del fútbol, fue ayer eh, fue visto en un yate con algunas mujeres no se sabe cómo andaba de esas mujeres que, que, que, que trabajan en costa para adultos eh, de las que son la... pobres que no tienen ropa Exacto. Y ya usted sabe, en un yate, eh, con mucha bebida alcohólica, todo el mundo borracho, ya usted sabe, dónde está todo el mundo, y el, especialmente el fútbol, que está tratando de, de, de, de, de, de iniciar ya primero todo su, su, su entrenamiento, su, su protocolo, y él andaba, ya usted sabe, él mismo publicó en su perfil, en, en su estado, en el pasado, toda, Sabe, todo todo ese, ese, ese desastre en medio mar. Estaba. Otra noticia es buena: el Hansen Alberto sigue haciendo una buena, una buena labor de alimentos a los más necesitados aquí en San Francisco de Macorís y zonas aledañas. al otro que no solamente sabe vaciar, sino que también sabe servir. Felicidades a Hansen por este aporte, llevándole a los más necesitados. Ahora con no, esta situación que está pasando, la República Dominicana y San Francisco de Macorís. Hoy, hoy es viernes, eh, nada, vamos a, a, a estar atentos a Sergio, hoy, que, hoy, hoy pones su musiquita, Víctor, hoy viernes, que pones su musiquita. Sí, sí, sí, sí. sí. Vamos, vamos, a, vamos a estar atentos hoy, porque hoy es viernes. Así ah, es. Hombre. Gracias, gracias, Ariel, como siempre, por suministrarnos a través de este espacio las principales informaciones del maravilloso y fascinante mundo de los deportes. Ariel, feliz fin de semana dentro de la situación que estamos viviendo. Hay que tratar de sobrellevarlo. Gracias, Ariel, por estar con nosotros. Ay, escúchame, Victor. hoy inician los entrenamientos en algunos equipos de la NBA. Vamos a esperar a ver si por lo menos eso inicia... Que, que por lo menos hayan 10 jugadores, ¿y cómo lo van a hacer? Si van a estar uno allá, otro acá, no sé cómo sea. Pero pero poder... Ayer la Major League eh, todavía no se, no se sabe el, el contenido del protocolo, pero pero ellos pusieron eh, emitieron el protocolo ya de reingreso a, a jugar. Esa es, es una, es, es una agravada noticia, así es, recibir el hecho de que ya se estén haciendo los preparativos para reiniciar muchos eh,